Hola, bienvenidos a mi canal, La Finca de Vicky. Yo soy Vicky, tengo 34 años y soy ganadera aquí en la Comunidad de Madrid. Nuestra historia se remonta hace mucho tiempo. Llegaron aquí hace más de 40 años mi abuelo y mis padres edificaron y montaron todo lo que en los próximos vídeos os voy a mostrar. En este canal, mi intención es que todos ustedes tengan una proximidad con la ganadería, que conozcan cómo es nuestra forma de vida, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos en el campo, cómo cuidamos de los animales, todo el trabajo que tenemos que realizar cada día, las cosas rutinarias y además todos los imprevistos que nos surgen. Yo heredé la explotación ganadera hace... ...aproximadamente 10 años... ...y la verdad es que es toda una experiencia... ...no tiene nada que ver con el resto de los trabajos... ...que he llevado a cabo... ...en este trabajo se aprenden muchos valores... ...se aprende a amar al campo... ...a la naturaleza... ...también se aprende cómo poder generar... ...tu propio alimento... ...y además cómo contribuir con la sociedad... ...y generar alimento también para todos... ...en mi caso ahora mismo... solo tengo explotación de ovino gallinas. Pero bueno, en este imperio ha habido vacas, ha habido pavos, ha habido cerdos, ha habido un montón de animales más. Y nada, pretendo que con este canal eh, todos disfrutéis de las experiencias, acercaros al mundo ganadero y sobre todo haceros partícipes del día a día de una explotación ganadera que ya somos muy pocos. Esto es un sector... Un poco en declive y la verdad es que es muy bonito. Es una pena que se pierda. Y nada, espero que os guste. Espero que me acompañéis, que me dejéis todos los comentarios y preguntas que queráis. También estaré encantada de recibir vuestros consejos y opiniones. Y poder juntar junto con mi experiencia pues, la forma de tratar y de llevar a cabo esta vida de un modo diferente. Y espero que les sea de su agrado, que me quieran acompañar en esta aventura, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo de la finca de Vicky.